Debemos conformarnos con la voluntad de Dios tanto en la adversidad como en la prosperidad. El humilde siervo de Dios, San Alfonso María de Ligorio, 1696 a 1787, en su obra, La conformidad con la voluntad de Dios, nos predica que debemos conformarnos con la voluntad de Dios tanto en la adversidad como en la prosperidad, en definitiva, aceptar la voluntad de Dios tanto en lo bueno como en lo malo. Dice así pero la dificultad está en abrazar la voluntad de Dios en todas las cosas que sobrevengan, ya prósperas, ya adversas a nuestros apetitos. En las prósperas, hasta los pecadores saben muy bien uniformarse con la voluntad divina, pero los santos se uniforman también en las que contrarían, disgustan o lastiman el amor propio, y en esto se conoce la perfección del amor que tenemos a Dios. Decía el Beato Juan de Ávila, vale más un bendito sea Dios que en las cosas adversas, que seis mil acciones de gracias por las que nos son agradables. Además, es preciso uniformarse con el divino querer no solo en las cosas adversas que nos vienen directamente de Dios, como son las enfermedades, la desolación de espíritu, la pobreza, la muerte de los parientes y otras semejantes, sino también en aquellas que nos vengan por medio de los hombres, como son los desprecios, las infamias, las injusticias, los hurtos, y toda especie de persecuciones. Sobre esto es preciso saber, que cuando alguno nos ofende en la fama, en el honor, en los bienes, aunque el Señor no quiere el pecado del ofensor, quiere no obstante nuestra humillación, nuestra pobreza, nuestra mortificación. Es indudable y es de fe que todo cuanto en el mundo sucede, todo sucede por quererlo así Dios. En Isaías 45, 7 se nos dice, Yo formo la luz, y creo las tinieblas, doy la paz y causo el mal, yo el Señor. Hago todas estas cosas. De Dios vienen todos los bienes y todos los males, esto es, todas las cosas que contrarían nuestros deseos y que nosotros llamamos falsamente males, pues en realidad son bienes cuando los recibimos gustosos de su mano soberana. Dice el profeta Amos 3, 6, ¿habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya hecho? Y antes lo dijo el sabio, el bien y el mal, la vida y la muerte vienen de Dios, Eclesiástico 11, 14. Verdad es, como he dicho ya, que cuando un hombre te ofende injustamente, no quiere Dios el pecado de aquel, ni concurre a su malicia con su voluntad, pero concurre generalmente a la acción material con la que aquel te hiere, te roba o te injuria, así que, la ofensa que sufres, ciertamente la quiere Dios, y de sus manos te viene. Por esto, y en este sentido decía el Señor a David, que él era el autor de los ultrajes que debía hacerle a Absalón hasta arrebatarle sus esposas delante de sus propios ojos, en castigo de sus pecados, segunda de Reyes 12, 11. Por esto dice también a los hebreos que en pena de su iniquidad les enviará los asirios para despojarlos y arruinarlos, Isaías 10, 5 y siguientes. Y a este propósito exclama San Agustín hablando sobre el Salmo 73, su maldad se volvió como el hacha de Dios sirvióse Dios de la iniquidad de los asirios como de una cuchilla para castigar a los hebreos. Y el mismo Jesús dice a San Pedro que su pasión y muerte no tanto le venía de los hombres como de su mismo padre, no quieres que beba de la copa que el padre me dio. El santo Jo, cuando viene el mensajero, que dicen era el demonio, a noticiarle que los sabeos le habían robado todas sus riquezas, y le habían muerto los hijos, ¿qué es lo que respondió el santo? El Señor lo dio, el Señor lo quitó. Dominus Dedit, Dominus Abstulit, Job 1, 21. No dice, el Señor me ha dado los hijos y los bienes y los sabeos me los han quitado, sino, el Señor me los dio y el Señor me los ha quitado, porque bien conocía que aquella pérdida era voluntad de Dios. Y por esto añadió, como agradó al Señor, así se ha hecho, bendito sea el nombre del Señor. No debemos, pues, considerar los trabajos que nos sobrevengan como hijos del acaso o de la culpa de los hombres. Sino que debemos estar íntimamente convencidos que todo cuanto acontece, acontece por voluntad divina. Epicteto y Atón, mártires dichosos de Jesucristo, puestos por el tirano en el tormento, desgarrados con garfios de hierro, abrasados con teas ardientes, no proferían más palabras que estas, Señor, cúmplase en nosotros tu voluntad. Y junto al lugar del suplicio, exclamaron en alta voz, Bendito seáis, eterno Dios porque vuestra voluntad se ha cumplido en nosotros enteramente. Cuenta Cesario, Libro 10, capítulo 6, que cierto religioso, si bien en lo exterior no se diferenciaba de los demás, había llegado a tal grado de santidad que con solo el tacto de los vestidos curaba a los enfermos. Maravillado de esto su superior le dijo un día, ¿cómo obraba tales prodigios no llevando una vida más ejemplar que los demás? Respondió el que no era menor su admiración y que no sabía atinar el motivo pero, ¿qué devoción practicáis?, le preguntó el Abad. Contestó el buen religioso que él nada o muy poco hacía, tan solo había tenido siempre gran cuidado de querer únicamente aquello que Dios quería, y que el Señor le había concedido la gracia de tener su voluntad enteramente abandonada a la de Dios. Ni la prosperidad, dijo, me acepta, ni la adversidad me abate, porque todo lo tomo de la mano de Dios, y todas mis oraciones se reducen a un objeto, esto es, que su voluntad se cumpla en mí perfectamente. Y de aquel perjuicio, repuso el superior, que el otro día nos causó nuestro enemigo en quitarnos nuestro sustento, incendiando el lugar donde estaban nuestros trigos y nuestros ganados, ¿no tuvisteis ninguna pena? No, Padre mío, le respondió, antes bien di gracias a Dios como acostumbro a hacerlo en lances semejantes, sabiendo que Dios todo lo hace para su gloria y para nuestro mayor bien, y de este modo vivo siempre contento suceda lo que sucediere. El Abad, que con tales respuestas vio en aquella alma tanta uniformidad con la voluntad divina, ya no se maravilló de que hiciese tan estupendos prodigios. Y hasta aquí lo predicado por San Alfonso María de Ligorio, en su obra La conformidad con la voluntad de Dios, respecto a conformarnos con la voluntad de Dios tanto en la adversidad como en la prosperidad. Que a imitación de este sencillo y humilde siervo de Dios, Entreguemos mansamente al Señor Jesús toda nuestra voluntad, para que así pueda él hacernos conocer lo que de nosotros quiere, y nosotros lo cumplamos al instante. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Amén.